El día de hoy Emi y Kepler Jugaron a Drive en Roblox Donde era manejar un vagón de tren Sobre las vías más peligrosas de todo Roblox Su objetivo es entregar los paquetes a salvo ¿Podrán superar este reto? Recuerda que si el video te ha gustado No olvides dejar tu grandioso like Suscribirte Comentar vagón para más videos Más que decir ¡Comenzamos! Ok aquí comienza nuestro trabajo como Deliveries Y bueno, y repartidores de mercancía de Amazon pero no. Pero esto no es para nada fácil porque las carreteras están modo Latinoamérica. Mira eso como. ¡Oh! ¿Qué construyó esto? No. Es una montaña rusa. Sí, sí, sí, sí. Y bueno, pues, ¿qué te parece empezamos? Primero comencemos por escoger un carril. ¿Cuál carril te gustaría? Uno, dos o tres. Yo voy por el 3, el 3, el 3. Tres. Vamos el 3. Oye, a vamos a hacer como Santa Y vamos a entregar todos los paquetes A los niños Sí, sí, sí, a ver, vámonos ahora Ok, tenemos primer paquete aquí Ok, vámonos No cuidado. Vámonos uh -huh. Oye, ¿por qué conduces tú? Yo conduzco porque soy el paso severísimo Tú no tienes licencia Hombre, si no, no tienes licencia No, pero si tenemos que traer el paquete rápido En mí Pero tengo es? miedo Qué, miedo, qué, ¿Qué, ¿Qué pedo? Canción. ¿Se cayó otro repartidor? Sí, sí, sí, sí, sí. Ay, ay, qué miedo ay, ay, ay, ¡A mí! A, morir, ¡A, ¡A mí! ¡Ay, ¡Espérame! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡A mí! Creo que el carril 3 no mola mucho, ¿eh? No sé, no sé, yo creo que lo que no mola eres tú ¿Por qué te bajaste? Yo estaba atrás, no podía conducir así Joder, a ver, vámonos por el carril 2 Yo creo que el carril 2 nos va El 2, el 2 es el vencido Conduzco sí. yo Dale, dale, acelere el café. ¿Ah? ¿Qué pedo? Pero, Milly, ¿qué haces? Joder, saboteando el trabajo Córrele, córrele, córrele, córrele. Ay, Milly, no quiero sabotear Ella está celosa porque entregamos mejor los paquetes que ella sí, sí. Okay, vamos suavecito, Emi, eh, eh, con cuidado. Oh, suavecito, suave es mi segundo nombre. Mira, dice ti, Di", cuidado. ¡Ay! Okay. Ay ¡Los lo ¡Cuidado! ¡No! Uh, a no, no ¡Pero! No, no, ¡Pero no, no, los no. paquetes! ¿Qué hacen? Pero nos acaban de descontar 10 pesos de esos paquetes. A ¡F en el chat! Ya que Emily no está cerca de nosotros, vámonos por el carril 2 y conduzco yo, porque tú tampoco le sabes, ¿eh? Yo sí les sé, cuidado con los paquetes que nos descuentan los pesitos ¡Uy, uy, El pa, pan de cada te... día ¡Uy, qué pedo! Lo que estas calles están peores que las de mi casa Sí, oh, hombre, tenemos que entregar dos Playstation 5 okay, con cuidado no. ¡Oye, si es no que pero es que no, ¡Oh! no ve, Es que le traigo con el suelo. Conozco yo, conozco yo. Porque yo sí tengo permiso. Acelera uh, el chofer. Acelera el chofer. Vamos, vamos, vamos. Y la de su mujer. Con cuidadito. daba un poquito. Frenamos, frenamos. Creo que llegamos atrás un Elbos. Estoy mirando, ahí dice Elbos. ¿Y ahora? Uy, no, Vale, ¿Toto? tenemos dos paquetes. Vale, aquí, ¿para dónde va esta vía? No, eh, va por la derecha. Derecho. No sé, mueve la palanca. Ahí se cambió. Vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar. Vuelve a cambiar. Ahí, ahí. estamos. Eso. Natar, Sabes qué buen copiloto que tengo. Hombre, claro. Estamos llegando, tengo ganas uh. de movitagamente. ¡No, ha, no ya es la quinta vez! ¡Por ah, favor! ¡No! ¡No puedo más vueltas! ¡Me daustias, ¡Me dan daustias. Oye, y ve con cuidado porque ya los paquetes ya no. ya no es uno, eh. Ya Está son empezando. Encima <risas> hay uno pequeño no, abajo. Dice precaución, ve rápido. Ve rápido. <risas> no, sí, rápido. ¿Qué? ¡No, no sigo un carro! ¡Córrele! ¡No manches! ¡Son los agentes de negro! ¡What the fuck! ¡No, tú negro negro y es más negro que yo! ¿Cómo ¿No, ¿no joder, será la pobre. policía? Yo creo que la policía no, viene a por no, bien No, no, no. quieren quitar los paquetes, bro. ¡Hombre, me dijiste que tenía ¡Fren. licencia! ¡Frenale, frénale! frénale ¡Frenale! ¡Dale! ¡Frénale! ¡Ok! ¡Llegamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Llegamos! ¡Pero! ¡Mi! ¿Qué hace? Vale, primera entrega entregada Ahora me voy con... ¡No sé tú! Y tengo muchas náuseas, ¿Oye? pero... Oh, nos movemos. Esto es una no. montaña, montaña? Esto es una montaña de rosa. No, me gusta la no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¡Los los No. los, No. Hombre, ya, ya, ya, ya les el trucazo. Ya, ya verás que aquí vamos a llegar. Quiero cambiar hijos. de compañero. Bueno, Quiero cambiar de copiloto de piloto. Favor, Quiero. Tranquila, yo le sé, yo le sé. Ay, no, es que no me gusta, tengo miedo. No, no otra vez. ¡Emy! ¡Emy! ¡Uy, Evi! ¡Avi! ¡Avi! No. Pero como me he caído! fíjate será los ojos, tienes el cinturón ¡Listo! Sí, ya, ya me la abroché, ya me la abroché. Ahora sí, ahora ¡Vamos! sí. A entregar paquetes. ¡Let's go! ¡Vámonos! ¿Pero a ver, qué ¡Pedo, espérate, ¡Pero qué hace! ¡Oh, Por fin pasamos esos cohetes. Casi que no. A ver aquí. ¡Stop, café! ¡Stop! ¡Silencio! ¡Stop! Llega, momento. Sí, stop. A ver. ¿Qué pedo? Hey, hey, hey. Cuidado, eh. ¡Cuidado! ¿Cómo estamos pegados? ¡Frenale! ¡Frenale, Emi! ¡Frenale! ¡Frenale! ¡Pero frénale! ¡Vámonos, Regio! Y ten cuidado que hay un tráfico súper alto. ¡Está fuerte! ¡Está fuerte el tráfico! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! Yo sé, yo sé. Tranquilo, yo nerviosa. Vámonos. Siguiente paquete, siguiente. ¿Por qué tantos autos? ¿Qué día es hoy? ¡Lunes! Sí, no sé, pero Pobre cosita fea Perdón, pero no sé conducir, te mentí hey, Conduce todo hey, Aquí no vamos a ganar nada de dinero luego ¿Cuándo pinche que un perro conduce? Yo nunca lo vi ¡Apúrate, está en verde! ¡Apúrate! <ríe> ¡Agártale! ¡Está en, en verde! ¡Agártale! ¡Ahí estamos! Uh, ¡Está en verde también! A ver, vamos ¡Pállese! Aceleramos, aceleramos A ver, hay baches, hay baches, hay baches Aguántale, aguántale, aguántale, aguántale A eso, hay otros baches Esta es la buena, Emi, no tenemos ningún fallo Tenemos que tenerlo así, así Somos los mejores Tenemos que contenerlo, Ay, no, yo soy, hay que contenerlo. soy la mejor okay. Ay, cuidado, bro, aquí. No caemos. A ver, a ver, ve adelante Espera, espera, espera okay. Hagamos esto, mira, a voy a revisarlo voy a, a ver, ver. ¡Ah! ¡Claro! No, te ¡Claro! no te caigas No te caigas Salta, sáltale, sáltale, sáltale Ahí está, ahí está, ahí está Vale, ¿y ahora entonces cómo le vamos a hacer? Si no hay vía Por aquí, por aquí ¿Pero cómo le voy a girar? ¡Emi, no Gírale! puedo girarle. No puedo girarle, esto va a un solo carril Tenemos que cambiar de carril De algún modo Que tenga miedo a morir, que no nazca ¡Ándele! ¡Aránquele! Vale, pero Emi, ¿sabes qué? ¿Sabes que si aquí nos caemos voy a renunciar? ¡Avencia! Bueno, ni modo, a lo que venimos, ¡hasta luego! ¿Eh? ¿No? ¿Levitamos? ¡No dije! ¡Su máquina, loco! ¡Lelito ¡Me ayudó! Levita. ¡Mi abuelito sagrado tenía razón! ¡Va a pasar! ¡Avásele! Ya. Con todo, con, con todo, con ¡Vámonos! Con todo, con ¡Vámonos! Con todo! ¡Vámonos, ¡Toda potencia, ¡Toda! ¡Sin miedo al éxito! ¡Vámonos! Hombre, no esta sí es nos una nos montaña. ¡Guau! Y tu camión está divertido ir a trabajar. Oye, no vuelvas a seguirle, la policía. Vámonos. ¿Qué no, no hiciste? Vamos, vamos, vamos. No tan rápido. La, nos la posibilidad. ¡Apelidos presigen la posibilidad! Este es un caso de vida o muerte. ¡Tú avánzale! le! Claro. ¡No persiguen tus pasos, bro! No manches, loco. Ojo, oh, ¿qué? ¿Ahorita qué vamos a hacer? Vámonos. Sin sí miedo al vale éxito, sin sí miedo vale éxito. A ver, ¡avance! ¡Hemos llegado! ¡Sus! Mira el te demuestro cómo se hace esto. ¡Súbete! ¡Súbete atrás! A ver, ¡Súbete! ¡Canse máximo! ¡Dale a toda la potencia, Emi! ¡Hasta aquí! ¡Ya no! ¡Ya no! Aguanto más. ¿Sí? ¡Adiós, okay. Emi! ¡No me dejes solo! ¿Qué haces?